¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están ustedes? Hey, yo sé que ustedes también, nítido, bomba, y más con este descanso de esta cuarentena. Yo lo único que espero es que pasemos la cuarentena nítido, sin que nadie se nos enferme ni nada de eso, en la casa. Y que descansen, porque es cuando volvamos a clase, vamos al mambo de nuevo. Pero mientras tanto estamos en la, en la casa, debemos ponernos en nuestra clase, porque no nos podemos echar al abandono. Ahora que no. Entonces, nuestro tema de esta semana es la edad moderna, el resurgir de las ciencias, el arte y el ser humano como el centro de todo el universo. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Bueno, de cómo ha evolucionado el hombre hasta volverse un tipo sedentario. El ser humano descubre la agricultura y se tecnifica, usa el tiempo para conocer el porqué de las cosas, descubre la escritura. El ser humano empieza a dejar registro de su paso por la tierra, se desarrolla y crea civilizaciones tan fuertes que se vuelven imperios, siendo el más destacado el imperio romano. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Por más fuerte que sea un imperio, no dura para siempre y cuando cae el imperio romano de occidente, el mundo se aboca, va a una época de misticismo. Sus perdiciones, donde lo mágico y lo divino es parte del accional del hombre. Todo eso lo vimos. No va a Pero, ¿qué vamos a ver ahora? De la prehistoria, pasando por la edad antigua y la edad media, llegamos a la edad moderna. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo de la historia? Muchísimas cosas. Primero, la evolución económica y social de esa etapa. Desarrollo del comercio y el enriquecimiento de la burguesía, muy importante. El renacimiento de la antigüedad grecolatina, el humanismo. ¿Qué quiere decir eso? Esa, esa, Esos conocimiento que, nosotros ten, que tenía la humanidad y dejó perder de, lo, de la antigua Grecia y de lo antiguo romano. Renacimiento artístico y la reforma protestante. La iglesia católica se divide, sale un grupo que se llama protestante lo que llamamos nosotros cristianos, entonces se van al bollo entre eso y lo católico, eso lo vamos a ver con más detalle, porque eso fue culpa de un señor que se llamaba Martín Lutero, pero eso lo vamos a ver en detalle. Edad moderna empieza en el siglo XV, con la toma de la ciudad de Constantinopla, ya eso ustedes se lo saben, y termina con la revolución francesa en el siglo XVIII. Entonces, característica de la edad moderna, expansión europea por los grandes descubrimientos que ustedes lo vieron mundialización de la economía más rutas comerciales, más mercados nacimiento de estados modernos invención y desarrollo de la imprenta, luchas religiosas lo, lo, los protestantes contra los cristianos, contra perdón contra los católicos renacimiento, barroco, ilustración esos son movimientos artísticos y por último España Francia, imperio turco Austria, Holanda e Inglaterra se posicionan como las principales potencias del mundo por al menos 300 años. La Edad moderna puede dividirse por siglos, siglo XV, el Renacimiento y las Exploraciones, siglo XVI, la Reforma y las Nuevas Rutas Comerciales, siglo XVII, el Barroco, el Absolutismo, el Parlamentarismo y las Manufacturas, y el siglo XVIII, la ilustración, el comienzo de la industrialización. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de que, de que pasáramos de la, edad me, de la Edad Media a la Edad Moderna? Bueno, el crecimiento de las ciudades, debido al florecimiento del comercio, y desarrollo del trabajo artesano, que trasladó el patrón de riqueza, o sea, que trasladó la forma de, de generar riqueza de la tierra de feudalismo al dinero, a la burguesía. Caída de Constantinopla, bueno ya eso es lo mismo hasta el cansancio, los, los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla y terminaron con el imperio bizantino o el imperio romano de oriente y entonces cerraron toda la puerta para ir para, para, para el lejano oriente, o sea la ruta de la seda la cerraron y tuvieron que los europeos buscar otras, otras rutas y los avances científicos Modifican los modos de producción en talleres burgueses y mejora la seguridad de la navegación comercial que busca nuevas ruta comercial alternativa. O sea, los barcos se volvieron más modernos, eh, se fue, empezaron a fabricar carabelas, esas en las que vino Colón, que eran veleros grandísimos y ya ustedes saben lo demás más historia. Entonces, siempre le he dicho que cuando cambia un rango en de de, de una sociedad, cambian los demás. Si hay un cambio social, influye en lo político y en lo económico. Si el cambio es económico, influye en lo social y en lo político. Y si el cambio es político, influye en lo social y en lo económico. Entonces, ¿cuál es el cambio hubo en la, en la edad moderna? Bueno, se, eh, nace el humanismo, antropocentrismo. que quiere decir eso? Que el hombre pasa a ser el centro de toda actividad humana. La, empiezan las monarquías autoritarias Hay un, un nuevo hombre Una nueva visión Una mentalidad emprendedora ¿eh? Ese ser humano nuevo de, de la edad moderna Quiere avanzar, quiere ser emprendedor Quiere ir más allá Quiere saber qué hay en su horizonte Redescubrimiento de la antigüedad clásica Es decir que ese hombre moderno Quiso volver al pasado Para buscar esos saberes Y aplicarlo en el futuro El arte renacent, renacentista Desarrollo comercial y fin de las guerras y, y los descubrimientos geográficos que vimos en la clase anterior. Pero la razón más importante, yo quiero que me presten atención: la razón más importante que impulsó cada uno de estos cambios fue el desarrollo de una nueva clase social llamada la burguesía. Al principio, la burguesía era solamente comerciantes que fueron acumulando riqueza para diferenciarse de los vasallos, o sea, la, lo, los. Los comerciantes y los artesanos fueron, fueron acumulando riqueza Y fueron comerciando entre ellos en las ciudades, en los burgos Y estas riquezas que iban acumulando lo diferenciaba de los vasallos A medida que acumulaban más riqueza financiaban proyectos Los cuales serían desde obras de arte hasta viajes y expediciones En busca de territorios que explotar y ganancias que obtener Como dice aquí, miren que ahí dice el cursor los burgueses son comerciantes o artesanos que han acumulado riquezas, pero no son nobles. Siguen siendo hombres libertos, pero sin derechos ni privilegios. Eso, eso veremos que, que dentro de un futuro, en esa misma edad en moderna, va a traer unos conflictos que van a generar en el fin de la edad moderna. Eso lo veremos al paso. Y nos preguntamos, tú, tú, tú, tú, pero ven acá, ¿y qué nos preguntamos? Si en la edad media todo iba en pro de tener tierra y vasallo, ¿cómo se desarrolló la burguesía? La burguesía se desarrolló por aumento de la producción agrícola. Número uno. Número dos. Nuevas rutas comerciales, nuevo territorio y nuevos productos. Número tres. Aumento de la población por el fin de las epidemias y, por último, crecimiento de las ciudades. Está bien. Lo que dice ese cuadro está bien. la burguesía se desarrolló por esos cuatro elementos. Hay aumento de la producción, nuevas rutas comerciales, aumento de la población y crecimiento de las ciudades. No verdad? pero vamos a explicar eso un poquito más detallado. Aumento de la producción agrícola genera excedentes de producción que genera mejor alimentación y más comercio. Nuevas rutas comerciales abren más mercados para los excedentes de producción e introduce nuevos productos de los que ya había aumento de la población una mejor alimentación y disminución de las epidemias hace que aumente la población mayor población más consumidores y por último crecimiento de las ciudades centros urbanos generan más consumo por no tener tierra para producir es decir que la gente que se iba a la ciudad y la ciudad creciendo esa gente no producían los alimentos tenían como quiera que ir al campo a buscarlo y llevarlo a la ciudad entonces eso genera qué? Eso de genera una demanda. ¿Qué quiere decir eso? La demanda de producto. Demandan, piden un producto. Entonces, también genera otra cosa: oferta. Cuando se, cuando se abre el mercado, entonces los burgueses ven oferta los diferentes productos o los diferentes inventos que ellos tengan a una demanda. Que, que se aboca o aparece por el aumento de la producción agrícola, o sea, si hay más productos, diversidad de productos, hay más gente que quiere esos productos. También una mejor alimentación, disminución de la epidemias, una mayor pobl población, más demanda de productos. Y centros urbanos donde la gente no produce, sino que consume, entonces eso crea más demanda. Y entonces la oferta, ¿quién la, quién la daba? Los burgueses, que eran los comerciantes, y eso hizo que se desarrollaran. En general, la edad moderna es el resultado de mejores cosechas, nuevos territorios descubiertos, fin de guerras centenarias, una mentalidad más emprendedora, la acumulación de capitales, riquezas, el resurgimiento de los conocimientos antiguos, cultura grecolatina y el desarrollo de la burguesía. Eso ustedes se lo aprenden fácil y si no, pueden pausar el video y escribirlo en la libreta. Chevere, nice. Para recordar y copiar en la libreta, entonces tenemos, la Edad Media, la Edad Moderna, perdón, se inicia en el siglo XV. El desarrollo de las ciudades dinamizó la economía. Nacieron los estados modernos. Se desarrolló la navegación. Por ende, hubieron grandes descubrimientos geográficos. Renacieron las artes y el conocimiento antiguo. El hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Hubo una reforma religiosa y guerras por esta misma razón. Hasta ahí estamos claros, ¿no verdad? E introduciendo que estamos en esto. Bueno, seguimos. Está contento. Igual que tú lo estarás cuando sepas que hay tarea yupi. ¡Yeah! Entonces, para copiar la libreta, en la libreta e investigar. La Edad Moderna se inicia en el siglo XV. ¿Con qué hecho? Número 2. El desarrollo de las ciudades dinamizó la economía. Pongo un ejemplo de esto en nuestro país. Número 3. Nacieron los estados modernos. Investiga. ¿Cuáles características tiene un estado moderno? Número 4. Se desarrolló la navegación. Por ende, hubieron grandes descubrimientos geográficos. Menciona el nombre de dos importantes para la historia. Hecho por España y por Portugal. Es decir, un hecho... Un descubrimiento español y un descubrimiento en Portugal. Renacieron las artes y el conocimiento antiguo. Y entonces tú me explica a mí qué es el renacimiento. Número la siguiente, no sé qué número es. El hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. Entonces, ¿cómo se llama la doctrina que indica que el hombre es el centro de toda la, la actividad humana? Y por último, hubo una reforma religiosa y guerras por esta razón. ¿Qué fue la reforma protestante? Está fácil, trae ahí, entonces ustedes la van a hacer en la libreta, ¿no es verdad? Y la van a estudiar porque de esas preguntas que están ahí, entonces yo voy a hacer un cuestionario online, como siempre, que ustedes lo van a llenar. Espera la publicación del cuestionario online de la evaluación de esta unidad. Próxima clase, en Reforma Protestante, Martín Lutero. Hasta aquí la clase de hoy, yo creo que tuvo corta. Y, y para mí tuvo fácil y buena. Yo creo que aprendí algo. Yo espero que ustedes también hayan aprendido. Chaito pues y nos vemos para la próxima. Pótense bien y que todo salga bien. Chaito pues.